Gran Canaria Accesible Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria Deporte Inclusivo Diversidad y Superación Me, me llamo Rafa Botello Jiménez y soy de, de un pueblecito de Barcelona y bueno, me dedico al, al atletismo profesionalmente, pero este año, que son dos años que queda para los Juegos de Río, lo que estoy haciendo es preparando el Ironman de, de Lanzarote. Bueno, me llamo Norberto Chávez y soy de Tenerife y, y practico triatlón en silla de ruedas. caminé hasta los 22 años y a raíz de eso pues tuve, o sea, tuve un accidente que, que hizo que, que empezar a hacer deporte adaptado, ¿no? En 2008 sufrí un accidente de tráfico y, y me provocó una lesión medular y desde ese momento pues voy en silla, pero esto no, no me ha impedido pues, practicar deporte ni, ni hacer cualquier otra cosa que, que podía hacer antes cuando caminaba. Bueno, eh, fui por primera vez paralímpico en los Juegos de Pekín. Luego también he sido paralímpico en los Juegos de Londres, la distancia de maratón y bueno, y llevo desde el 2006 dedicándome profesionalmente y corriendo el maratón de Nueva York, eh, Boston, Londres, Chicago, la verdad es que, que he conseguido que todas las que de maratones me inviten y, y que corran ellas. Me dedico al triatlón pero también pues, participo en pruebas de, de otras disciplinas como el ciclismo adaptado y, y el atletismo. Bueno, y mi presencia es eso, ¿no? Para, junto con la de mi compañero Norberto, eh, que la gente vea la maratón, el poder, el poder demostrarle a los organizadores que se puede, se puede participar, porque en la Cámara de Ciudades lo hay. practicar deporte, que es una forma de pues, encontrarse bien con uno mismo, y de, tanto físicamente como mentalmente y es una forma pues, de, de disfrutar de, de la vida. Animar a las personas pues, que tengan discapacidad, Hacer deporte ya no solo por, por, porque sea una profesión, sino simplemente porque es saludable ¿no? el nadar, el correr y, sobre todo, hacer deporte por, por diversión. Gran Canaria Accesible, una isla de todos y para todos. Gran Canal accesible, una isla de todos y para todos.